Varias personas resultaron detenidas tras ocuparse de drogas en marco de operativos realizados por miembros antinarcóticos de la policía en diferentes puntos de esa ciudad. La relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en la calle 17 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de Carlito resultando detenido el haitiano William Tiedor de 28 años quien reside en la urbanización Caperusa por el hecho de ocuparse de cuatro porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 19.1 gramos luego se trasladaron a la calle 8 del referido sector lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas propiedad del muerto allí resultó detenido son Castillo de 18 años quien reside en el sector La Javiela, al ocuparse de cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.